Fabio Herrera, mi niño, caramba, qué artículo escribe ese hombre hoy. Es un periodista de larga data. Él dice, Fabio Herrera, mi niño, que los políticos y los narcos están pudriendo este país y esto es verdad. La corrupción que han entronizado, los políticos que han gobernado y dirigido este país, haciéndose rico, haciéndose millonario. A base de corrupción. Más los narco. ¿Tienen este país jodido señores? Este país que cada día está más degradado. Perdiendo valores esenciales. Donde nada es nada y todo es todo. Aquí la gente lo dice. Nada na. Y usted ve. cómo El bandidaje se quiere justificar. Porque se están perdiendo valores. Y eso es culpa de los políticos que tienen influencia en esta sociedad y es culpa de los narcos que cada día el narco aquí óyete nos está poniendo a temblar a nosotros porque cada día la presencia de los narcos en esta sociedad es más determinante entonces todos los mecanismos que los partidos han buscado para blindar dique de narco han sido ineficientes y, y por ejemplo, mira, se creía de que, que el voto preferencial, ahora hay un debate sobre eso, iba a permitir que los narcos y que la gente buena, que los pueblos pero mentira, votan por el que tiene cuarto. Ti no? Antes la lista era encerrada. Los partidos llevaban, por ejemplo, una lista de, de, de cinco diputados que había aquí en Macorís. Los partidos que más votos sacaban, eso era lo que iban. Y eso se criticaba con razón porque eh, los partidos imponían sus candidato, fulanito va en primer lugar, fulanito en segundo. Y se recurrió al voto preferencial, es decir, que usted le dan una lista y usted vota por el que usted quiera. Pero entonces, ¿qué infeliz va a competir con un tipo que se le importa en un día como sucedió con el, con el diputado Noel Marmolejo Gil? El día de las elecciones gastó 9 millones de pesos. Pónganse ustedes a pensar, qué infeliz, y más un pueblo corrompido, un pueblo que va y vota porque fulanito le dio esto, y dice fulanito es bueno, ¿y por qué fulanito es bueno? Ah, porque me da, ese es el concepto que hay, y, y los políticos han dañado a este pueblo con el dao, con que fulanito es bueno porque da, y tienen este pueblo jodido. Un pueblo que está jodido, jodido, jodido, jodido. Que si los hombres y mujeres que le duele este pueblo y que tienen mayor conciencia no levantan su voz, no toman la rienda de evitar que estas cosas se siga de calabras, nosotros lo va a llevar quien nos trajo. Y no es que yo quiera ser pesimista, pero es la realidad. Pero mírenlo ahora. Nosotros somos ahora mismo la vergüenza mundial. La vergüenza mundial. Buenas tardes. Sí, adelante. Omar Peralta. Sí, adelante. Ah, Juan Gómez. Ah, pero es que, tú me estás llamando de un teléfono que yo no. No se ve el nombre tuyo. ¿Y qué pasó? Esto, esto, esto es una flota, Omar. Es que aquí está Medina conmigo. Omar. Ajá. de la audiencia de dos amigos tuyos. ¿Y dónde están ustedes? Aquí en mi casa. Ahí si no me invitan ustedes, ¿eh? Ahí no, sí no me invitan te, te voy a hacer una invitación un día de esto a ti a Isaura para que venga para acá Ella siempre pregunta por ti y dice que tú no has vuelto a invitar más Ella le gustó estar allá en tu casa no. con Medina y tu querida esposa Sioneri ¿Eh? <risa> Tú sabes que tú eres clase A aquí en mi casa, tú eres clase A, <risa> aquí Yo, Así mismo es, eh, eh, mira, eh, eh, te agradezco esa llamada, eso me estimula y me hace sentir muy bien Y dámele un abrazo a Medina de mi parte <risa> Ok, gracias, Omar, te uh, seguimos viendo, cuídate. Gracias, hermano, gracias, gracias. Okay, okay. Eh, bueno, mi querido amigo y hermano, Juan Gómez, coronel retirado de la policía, pero un, un, un policía de verdad que no le hizo daño a nadie y que eh, trató, eh, pasó por ahí, ya ustedes saben, a Juan lo quiere todo el mundo, Eso, esa es la realidad. Eh, este, este teléfono tiene problemas porque yo hay llamadas que, mira, ahí está sonando y no sé por dónde me venga arregleme esto que yo no entiendo esta vaina <risa> mire señores entonces le decía que esta sociedad está mal mira eh, la delincuencia porque ¿qué, qué es lo que resulta que el joven que te quiere comprar y que los tenis de último eh, la última pinta y esto y lo otro. Ni trabaja ni estudia. Pero tiene que tener buenas camisas, buenos tenis. Pasar, eh. lo llamando, era. Ah, era por WhatsApp ¿Y quién era? No sé, no sé, no tiene bueno. Que era? Bueno, entonces, ¿qué resulta? Que ese tipo se dedica a robar. Uh -huh. Y atracar y a sacar. Y, y, y sale a la calle a buscársela. Porque si, si anda, de que, que no anda presentado con la pinta que tiene que andar... Dice que las mujeres no lo quieren ni le ponen asunto. Oiga, oiga, usted qué vaina. Entonces, el eh, país está, señores, mire, jodido. Esto, esto, esto. estos políticos no les quieren meter el pico a eso. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Omar. Omar. Sí. Eh, te estoy llamando. Mira, yo llegué, yo llegué al hospital, al 2 de la tarde, con un problema y tenía, necesitaba un cardiólogo. Ajá y me dicen que van a llamar al cardiólogo y lo llaman y hace alrededor de media hora que yo llegué al hospital el cardiólogo no hizo presencia al hospital no hizo presencia al hospital eso da vergüenza que los médicos tengan de su cuenta que ahí no haya alguien que por lo menos eh, tenga donde mando no, es que es un desastre muchachos, es que no, es que es un desastre es que los médicos van una hora o dos horas y de ahí se van para su consultorio Pero eso lo sabe todo el mundo y nadie le pone régimen a eso Entonces nadie le puede decir nada porque de una vez el colegio médico sale en defensa de ellos Gracias hermano, el colegio médico sale en defensa de ellos Es que esto es una sociedad, que esto es un desorden. Pero le estoy diciendo y el comentario es ese Estamos mal como sociedad Como país Estamos mal Aquí está imperando el desorden Aquí no se respeta nada Nada aquí se respeta Aquí el derecho del otro Nadie lo respeta tampoco Aquí un tipo coge en un vehículo Y, y se para en la, en la zona Que son los peatones Aquí cualquier carajo coge la acera y, y en la acera Queda el peatón la acera Y monta un negocio o tira una rumba de arena, o pone una vaina que la gente no puede cruzar por la acera. Y aquí es una idea. Y no ves que los otros días presenté una barbería en la glorieta del Parque Duarte. Que dije yo, nada más falta que pongan una fritura. Un desastre, porque no hay autoridad. Porque los funcionarios que nosotros nos gastamos, están ahí para ganarse un cheque y tener todo tipo de privilegios, pero para no resolver. Y lo que se van es bla, bla, bla y el pueblo bien gracias, o sea que esto está mal señores, esto está mal, sumamente mal, y los políticos tienen jodido este país y el narcotráfico lo estoy diciendo, pero vamos a ver hasta dónde se va a llegar esto, porque esto, esto, esto así, un país no, no, no puede llegar lejos así,